Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli, Sonrisitas Parody y estamos con una nueva video reacción <coughs> con una video reacción al YouTuber eh, iShowSpeed a un video que, que me pasaron de él sobre, digamos, los momentos más graciosos de enero de 2023 así que bueno, lo voy a ver, voy a ver qué, me puedo, <ríe> qué puedo llegar a... vamos a ver con qué me puedo encontrar, con qué nos podemos encontrar eh, pero nada, los dejo con el video y espero que les guste. No, para, para, para. Now ¡Qué boludo! ¡No te puedo creer! ¡Dale, dale! ¡Porcho <risa> una piña en la cara It? <laughs> no, no, ¿qué va a pasar acá? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Fua. <risa> Yo estaría de la misma manera si me llega a tocar. No, no. I nah, want bueno. This is real. That, real. That was real. That was real. Watch his mouth. That was real. President of Ohio! Russell! Bueno, dale. Ay, yo yo tenía uno de esos, yo tenía ese volante. Uh no. Ay. Ah. ¿Qué pasó ahí Ah Ay, qué dolor, qué dolor. Wallahi, Allahu Akbar. This ball on my friend. I'm a man. What? ¿Qué es eso? Uy. later <laughs> Bueno. Come on, bro. This gate, bro. Chill. <laughs> Why are you pulling here, bro? That's what girls do, doc. Ooh, but that. Ooh. Ooh, stop, man. Come on now. Hey, whoa, got these hands, man. You don't got no hands. No. Ay. Me puede pasar a mí eso tranquilamente. Vamos, vamos. Ay. La... <risa> Bueno, bueno, bueno, mal pedo. No, ¿qué es esto? <risa> uh, yo quiero jugar a eso Yo quiero jugar a eso Uh, vamos Messi Vamos Messi, no Toma <risa> Vamos Messi Toma, vamos Messi es mejor carajo. All... <ríe> El mejor de la historia. Sweet, vamos Messi. <ríe> mira la cara, mira la cara, fuck, tres estrellas. No dos. No, ¿qué es? Ay. Uy. Demasiado Elio, eh. <risa> Y bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, a mí me dio muchísima risa eh, el video y sobre todo por la parte en la que, bueno, en la que pelea Cristiano Ronaldo contra Messi, pero bueno, hasta acá llegamos, espero eh, que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir los videos con su familia, con sus amigos o con quien quieran, síganme en Instagram que lo tiene abajo en la descripción, ya saben, eh, comenten el video en la última publicación de la pestaña comunidad del canal, donde tengo el enlace a este video para los que no lo vieron que lo vayan a ver. Así que nada, suscríbanse si son nuevos. Háganse miembro también que la membresía del canal es muy accesible y tiene beneficios muy piolas. Ya saben, suscríbanse los que son nuevos y los que no me siguen. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye.